Cuando tenés el pelo suave y brillante, sentís que podés tener lo que querés y al que querés. Que no hace falta sacarte un 12 para que te enviden un poco. Y que esa noche, la más linda, sos vos. Pero cuando tenés el pelo seco como yo, lo único que sentís es que necesitas ayuda. Tu pelo necesita hidratación. Por eso co-creé el nuevo Sedal Crema Balance. El poder de la crema combinado con óleos de argan y almendras. Para un pelo hidratado desde el primer uso. Sedal, Tu pelo de tu lado.